Nosotros empezamos a desandar la información, amanecimos con una novedad de anoche, de un doble crimen. Dos ancianos salvajemente asesinados, Sofía. Exactamente, y eh, bueno, quien está en la mira de la justicia es nada más ni nada menos que su nieto, quien tendría eh, algunos antecedentes de agresión contra sus propios abuelos. Sí. Esto también ha conmocionado ¿no? a toda la zona de allí del departamento de las Heras. Que de hecho se manifestaron muchos a través de las redes sociales, sí. no, con mensajes, hasta puntualizándolo, alguien también de la familia, a esta persona que hoy está detenida. Exactamente. Estamos, ¿Quién es eh, la persona que está detenida? Sí. Ángelo Martín Andrés González Farías, de 21 años. Las víctimas fatales, estamos hablando de Martín Farías, de 76, y Justa Luna del Valle, de 66 años. Ahí los estamos viendo en imágenes. La verdad es que en las redes sociales hay mucha conmoción por la muerte de los abuelos, uh -huh. de este joven. Eh, y la verdad es que se está avanzando en la investigación sobre los puntos ¿no? que llevan a este caso. Por ahora no está determinado cuál sería el móvil, aunque había una habitación la cual estaba bastante revuelta, ¿no? Por Bien. eso vamos a esperar a que digan desde la justicia acerca de si hay algún faltante, algún claro. elemento. Este, o... este joven decían que tenía problemas de adicción. Sí, sí. Eh, tendría problemas relacionados con las drogas. Uh -huh. eh, además, ya tenía otro antecedente que lo vamos a repasar Bien. en la información vamos. que hemos preparado para ustedes. Ahí estamos viendo el perfil de la ...persona detenida, lo decíamos". Ángelo Martín Andrés González Farías, de 21 años, antecedentes. El 6 de julio, por un robo agravado, uh -huh. allí cumplía, por esa causa, cumplía arresto domiciliario en la casa de sus abuelos. O sea, sí. en la casa del asesinato, él estaba preso, en realidad. Exactamente, porque recuerden que cuando hay un, hay un arresto domiciliario, siempre hay un familiar uh -huh. o alguna persona llegada que se hace cargo de esa claro. persona y también lo... Eh, se, lo que se ofrece como el domicilio Bien. no. por otro lado fue condenado a un año de prisión en suspenso por este hecho en un juicio abreviado eh, por lo tanto este, este hecho ocurrió fue un asalto donde participaron tres sujetos la persona que fue víctima señala a una a un sujeto de similares características a la de González Farías, eh, cuando lo detienen tenía un arma en su poder. Eh, ¿Un allí, eh, no, un arma. Un ah, arma. cuando lo tienen por esta causa. Por esta causa. Bien, perdón, me estaba adelantando. Eh, son los antecedentes, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de sí, los sí, antecedentes sí. penales que tenía, que sería, este, este sería el único caso que tendría como uh -huh. antecedente penal, es decir, su roce con la justicia, por decirlo de alguna uh -huh. manera, ¿no? Vamos al caso de hoy, en particular. La justicia cuando ingresa el llamado 911, ahí estamos viendo la zona, la fiscal que ha llevado adelante la investigación, Claudia Ríos, sí. eh, que llegó en horas muy tempranas, porque esto ocurrió en la madrugada, ¿no? donde se dio aviso acerca de estas personas que fueron encontradas sin vida por, por un hombre que eh, trabajaba allí en el, en el lugar. Y eh, fue quien los encontró. Primero encuentra al hombre, después encuentra a la mujer. Tenían eh, heridas cortopunzantes. Una arma blanca exactamente lo cual ya delataba que uh -huh. la agresión había sido con un arma blanca como bien decías sí. dice y posteriormente se comienza a investigar quién sería el posible autor de la muerte de, de estas dos personas inmediatamente se comienza a hacer un operativo y se llega hasta el domicilio del cual residía este joven y es allí donde lo capturan y al momento de la captura sí. presentaba eh, algunas manchas hemáticas, ¿sí? que ahí vamos a ver las pruebas justamente de lo que estamos presentando, las manchas de sangre que se encontraron en sus manos en el pantalón y en la zapatilla además de que consigo tenía un, el arma homicida que sería un cuchillo sí, sí, sí. Por lo tanto, está bastante complicado por esto. Obviamente que se tienen que hacer las pruebas de rigor y se tienen que analizar estas manchas hemáticas si pertenecen o están relacionadas con el ADN de las personas fallecidas. Todo indicaría que sí. ¿sí? Todo indicaría que sí y la verdad es que eh, habrá que esperar el resultado de las mismas para que finalmente se pueda esclarecer este hecho. La imputación que seguramente la fiscal Claudia Ríos le pondrá en las próximas horas es la de homicidio agravado por el vínculo, uh -huh. por el uso de arma de fuego, sí. un, un delito que la única pena es la prisión perpetua y que además llegaría a juicio por jurados claro, claro. en una instancia de juicio si todo llega hasta, hasta las instancias finales, teniendo en cuenta que puede haber en el medio un juicio abreviado claro. en caso de que él confesara el hecho y se hiciera cargo del mismo. Uh -huh. Pero estamos hablando de una causa muy incipiente y esto eh, puede tardar aún claro. más. ¿no? ¿Y, y ¿le podría más? caber otro agravante si se demuestra que hubo robo, por ejemplo? Si, si se da una posibilidad de crimen y causa. Se podría ser, avance, podría ser, claro, sí, sí, bueno, uh -huh. todo todo es posible, no habrá que determinar cuáles son las actuaciones que está llevando por ahora la fiscalía y además de las pruebas que en el lugar de los hechos se hayan podido encontrar, como por ejemplo faltante, por ejemplo, de dinero o de algún otro elemento significativo que eh, pueda ayudar a esclarecer el hecho y también aportar quizás el posible móvil de por qué los mató. ¿no? Sí, eh, hablamos de que an anteriormente habían tenido como alguna... Eh, Discusión, horror, sí, oh, claro, cuando... exactamente, exactamente. ¿Habían denuncias o no? no? No se sabe eso todavía No si tengo el conocimiento si existían denuncias de, de, de, al menos. de maltratos hacia sus abuelos ya. No, en, pero, se en dice, otras situaciones. pero se tenía conocimiento De que sí había pasado Esta situación de conflicto Entre el nieto y los abuelos claro. Sin embargo, en los posteos Que hemos podido observar En las diferentes redes sociales sí. eh, Dicen todo lo contrario Como diciendo, mataste a quien quienes más te amaban, Así. ¿no? Te daban de comer, le ponían en uno claro, de los. Claro, exactamente. De Facebook. Haciendo ver, referencia sí. al amor que tenía eh, sus abuelos para eh, con quien hoy está detenido, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, bueno, es un, es un caso muy doloroso para los familiares. Y si les parece, vamos a compartir sí. con ustedes las entrevistas que realizábamos a los vecinos de la zona esta mañana. Todos son amigos y años. Amigos de años. De años. De Usted nos decía, ¿venía siempre a tomar mates con su amigo? Sí, ven, siempre venía a tomar mates con ellos. Son buenísimos conmigo, buenísimos. Me imagino... Hemos vivido juntos allá, por eso... Me imagino lo, lo consternado, lo mal que se debe sentir, ¿no? Escuché esta mañana la muerte, bueno. Después me llamó mi hijo y me dice papá, me hizo... Llamaron de La Rioja y se mataron a Martín y a la Justa, que es la señora. Ah. No se metían con nadie. ¿A qué se dedicaban, señor? Ellos cuidaban acá. Cuidaban varios caballos, por lo no, que nos dicen. Ah, sí, yo sé que cuidaban la finca, la casita. La finca. Claro, claro ¿Eran caseros? Claro, porque eran, creo que trabajaban con esa firma ellos, uh -huh. creo. ¿Y usted conocía al nieto de esta pareja? Yo lo vi una sola vez, unos flacuatos, así, así como usted, pero yo, lo, yo no lo vi más. ¿Y eran personas ah, buenas, buenas? No. ¿Hace mucho vivían en el lugar? Sí, sí, llevan como 20 años. Asombrados los vecinos, ¿no?, por la situación. Claro, porque de repente eh, eh, ocurrió esto y ni siquiera sabemos el por qué los asesinaron, o sea, porque los han asesinado. Nosotros veníamos de gimnasia y justo venía uno de los chicos que guarda un caballo ahí, corriendo, avisando de que los había encontrado fallecidos ahí. ¿Cuándo fue la última vez que los vio a los vecinos? Y en la tarde. En... La tarde. Ajá. ¿Vivían con el nieto en el lugar? Sí, uh -huh. sí. ¿Hace mucho tiempo ya vivían ahí los tres? Sí. Bueno, Bien. ahí estábamos escuchando, ¿no? Hacían referencia a la persona que los encontró, que es un hombre de 49 años, quien le alquilaba un corral, fue el primero que dio aviso a la policía, alrededor de las 23 ocurrió esto y cerca de la una de la madrugada en el barrio del Estanzuela en las inmediaciones, fue que, eh, bueno, todos los que, eh, delitos de homicidios fueron quienes dieron con esta persona que quedó detenida. O algo más para agregarles sí. acerca de esta persona que quedó detenida es que tenía dos perfiles de Facebook, por ejemplo, donde inclusive en uno de ellos se mostraba con armas, en sus fotografías se mostraba con armas y esto también va a ser eh, para analizar para la justicia porque todo dato, eh, todo dato bien digo adicional eh, permite no avanzar en la investigación y también para conocer el perfil del presunto homicida que, bueno... Como decíamos, eh, ha tenido eh, una sol un solo hecho relacionado con la justicia y también este tema de las drogas, en donde se lo señala que habría tenido problemas de consumo de drogas. Por lo tanto, bueno, eh, cabe esperar la imputación de este sujeto, que seguramente será en las próximas horas. Recordemos que la Fiscalía tiene hasta 48 horas para poder imputarlo.